Hello, my pupils, and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. I'm very happy because today we are starting a new series of brand new videos about vocabulary. As you will see, I will make a new format for this kind of videos. I really hope that you can put it in the comments below if you like it or not, because any feedback will be very useful. Now, let's get back to our topic. Today, we will learn about the animals in Spanish, or los animales, como decimos en español. I will mention those I consider the most important and I will also list some of the sounds the animals make so we can take advantage and learn some verbs at the same time. Dicho esto, empecemos. El perro, the dog. El perro, the dog. El perro ladra. The dog barks. El perro ladra. El gato, the cat. El gato, the cat. El gato, maulla. The cat, meows. El gato, maulla. El caballo, the horse. El caballo, the horse. El caballo, relincha. The horse, nace. El caballo, relincha. El león, the lion. El león, the lion. El león, ruge. The lion roars. El león ruge. El cerdo de pig. El cerdo de pig. El cerdo gruñe. The pig grows. El cerdo gruñe. La vaca de cow. La vaca de cow. La vaca muge. De cow mus. La vaca muje. El toro de bull. El toro de bull. El toro bufa. De bull snorts. El toro bufa. La rata de rat. La rata de rat. La rata chilla. the rat screeches. La rata chilla. El gallo, the rooster. El gallo, the rooster. El gallo, canta. The rooster, crows. El gallo, canta. La gallina, the hen. La gallina, the hen. La gallina, cacarea. The hen, cackles. La gallina, cacarea. El pollo, the chicken. El pollo, The chicken. El pollo pía. The chicken tweets. El pollo pía. El lobo, the wolf. El lobo, the wolf. El lobo aulla. The wolf, howls. El lobo aulla. El elefante, the elephant. El elefante, the elephant. El elefante, barrita. The elephant, trumpets. El elefante, barrita. La paloma, the pigeon. La paloma, the pigeon. La paloma, arrulla. The pigeon, coos. La paloma, arrulla. El búho, the owl. El búho, the owl. El búho, ulula. The old, hoots. El búho, ulula. El oso, the bear. El oso, the bear. El oso, ruge. The bear, roars. El oso, ruge. La rana, the frog. La rana, the frog. La rana, croa. The frog. Croaks. la rana. Croa, la serpiente. The snake, la serpiente. The snake, la serpiente. Silva, the snake his, la serpiente. Silva, la oveja. The sheep, la oveja. The sheep, la oveja. Bala, the sheep blitz, la oveja. Vaya, el cuervo the Crow, el cuervo the Crow, el cuervo Grasna The Crow Squawks, el cuervo Grasna. Y bueno, mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion or recommendation, or maybe you would like to write an animal which I didn't mention in this video, you can put it in the comments below. And if you like this video, thumb up and subscribe.